Ya sí nacen los episodios. ¿Cierto Monse? Sí, porque la Monse llegó. Y mira, le faltan los dientes. No. <ríe> ¡Ay! Le pusiste la mano justo en la boca, mira. Hey guys. Ah, estoy. Estoy en el intercomunal de la reina porque están los chiquillos. Están celebrando el cumpleaños de Nanan Y yo voy a ir a comprar unas cositas aquí. En el show. Pire, así... ¿Por qué arrancar de tus problemas, Pire? manos, si yo arranco, porque tengo miedo? Pues si tú eres grande, tenés que saber manejar tus problemas. Ah, pero es que yo no sé manejar, soy menor de edad. <risa> es una pequeña recreación de la pelea que vimos más pasada. Camino al quincho. Yo lo único que te Piri, es que estoy cagado de hambre. Ahí va acá. ¿A ser ¿A ser terminó mi participación de la Nan porque ahora me toca irme para la casa, ordenar, dejar todo soplado para que la monse llegue a descansar. Todo esto del blogmas y del blogdad y del naviblog blog, eh, como digo me ha hecho de recordar. ¿Cómo empecé? Cuando en verdad hacía un vlog completo Todos los días Sin duda eran otros tiempos, eran otra disponibilidad de tiempo Pero lo hacía Y al hacerlo, la única dificultad que en verdad tenía Era sobre qué hacerlo El tipo de episodios que hago yo Requiere encuentro una historia En cada uno de los en episodios Entonces uno hace trampa pide ayuda, es como lo quieran ver ahí nació el pregunta un árbol porque eso me permite tener un episodio a la semana en donde si no se me ocurre algo está bien porque ustedes me ayudan entonces igual tengo como programado las cosas que voy a hacer durante el año así por adelantado sé que ese episodio se va a tratar de eso los Vlogmas partieron también así el 2011 por The Grid Monster y Luke que era una pareja de amigos que blogueaban y como se acercaba a Navidad decidieron hacer un blog temático. Y así nacen los episodios. ¿Cierto, Monse? <risa> Me encanta cuando pasa eso.